escalado mil montañas, explorado tantos mapas, orientando al norte mi corazón. Amarrando cada historia, hoy sonríe mi memoria y sigo esta aventura. Sé que no voy solo al compás de cada canción. Construyendo un mundo mejor Pedastrado entre mis sueños He curado tantos miedos Superando retos con valor Continuo tras la pista Baden Powell hoy me guía y en años no basta, grita siempre listo, construyendo un mundo mejor. Jamborex, únete en una sola voz, grita fuerte que seguiremos juntos, construyendo un mundo mejor. Jamborex, únete en una sola voz, grita fuerte que seguiremos